Mi nombre es Edgar González, soy el editor en jefe de edgargonzález.com, una mirada tangencial a la arquitectura, el diseño y la innovación. Los derechos urbanos a proteger, erradicar y conquistar, creo que voy a resumirlos en uno solo, porque me parece que en esta condición en la que vivimos en este contexto europeo, se ha echado de menos mucho. La idea de la seguridad es un tema que particularmente me parece muy importante, porque lo damos por hecho. En la sociedad actual contemporánea europea, tú das por hecho el derecho a la seguridad. Pero, sin embargo, existen muchas, quizá un porcentaje muy elevado dentro del mundo en el que la seguridad no es un elemento dado dentro de los derechos humanos Y ese sería Voy a centrar mi respuesta a las tres condiciones en una sola. El derecho a la seguridad, al poder transitar, al poder estar, al poder sentirse con una seguridad, al vivir sin miedo. Es una de las condiciones más importantes que me parece para poder vivir hoy en día. Muchas gracias. Gracias, Soy mediático.